muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a aprender cómo hacer un timer en nuestro ordenador en caso de que no tengamos conexión a internet y queramos hacer un timer de un tiempo eh, y ahora en este tiempo de navidad o en cualquier tiempo pueden hacer un timer pero en tiempo de navidad se utiliza mucho para medir el tiempo de las cosas que queremos entonces vamos a nuestra lupa Vamos a buscar la opción reloj. En esta aplicación no necesitan estar vinculados. En esta opción vemos la opción Focus Season Timer, que es lo que vamos a hacer en este momento. Podemos hacer varias cosas, Alarma, Style Watch, Cronómetro o World Club, la hora del mundo. Pero en este caso vamos a centrarnos en la parte donde dice Timer. Entonces dice, usted no tiene ningún Timer. Entonces vamos a crear uno con el tiempo que queramos. Y, ¿dónde lo vamos a hacer? Abajo, donde ven el lápiz, hay una flecha de más. Vamos a agregar aquí el tiempo que queramos. Imaginemos quiero que eso dure 5 minutos aquí es lo segundo aquí es el tiempo en minutos y aquí es en horas pero en este caso vamos a crear este entonces automáticamente lo creamos para que eso avance tenemos que darle a play entonces automáticamente comenzó a correr comenzó a correr si queremos agregar otro podemos hacerlo y vamos a ponerle a este un minuto podemos cambiar el nombre imaginemos que queremos ponerle eh, pollo está haciendo el pollo y queremos Saber el tiempo que va a tardar Haciéndose o cosiéndose Lo que ustedes quieran Esto es como ejemplo que lo estoy haciendo Le damos Recuerden que tienen que darle a play Y ya tenemos nuestro timer Podemos hacer varios timers más Pero recordar que estos timers Solo van a sonar si la computadora está encendida o despierta, como dice abajo. No van a funcionar esos timers, por eso voy a hablar hasta que suene este timer. A ver cómo va a sonar para que nos demos cuenta de cómo suena el timer. Utilizamos esto para diferentes funciones. Vamos a esperar... ya faltan pocos segundos vamos a ver cómo suena y como pueden ver ese sonido es señal de que ya ese timer ha terminado y para culminar ese timer le dan a donde dice dismiss y listo ¿Cómo lo elimino? Excelente pregunta. Le dan al Timer y le dan a Delete. Este, vamos a pausarlo porque ya no lo necesitamos, es solo para un ejemplo. Y es cuanto a este video. Espero haberle ayudado a crear un timer en su ordenador sin tener internet. No hay que tener internet para que esto funcione. Solamente necesitamos la aplicación que viene instalada en nuestro Windows. La aplicación Reload. Oh, si lo tienen en inglés, se llama Clock. Es cuanto. Hasta la próxima.